Marpa Lozava. ¿No? Se nació, no, Loza quiere decir traductor. No nació con el título traductor. Nació Marpa Chuquilocho. ¿No? Bueno, nació, o esto era, bueno, así se lo llama. A lo mejor tenía otro nombre en Natal, pero se llama Marpa Chuquilocho. Y eh, nació en dos, en 1012 al principios del siglo y falleció en 1097, una vida muy larga, una vida que toca casi ambos lados de este siglo clave en la historia tibetana. Y Marpa, si, si vieron la, o leyeron o vieron la película de la vida de Milarepa, ¿cuántas personas lo vieron? Sí. Entonces, Marpa ya tenemos una idea de cómo era. Marpa no era persona fácil. Era, tenía una, ¿cómo decir? Como carácter fuerte. No un, ¿cómo decir? Short tempered. Mal genio. Era mal genio. Y muy, muy turco. Muy turco. Terco, a terco. Sí, no, no, terco, terco. Terco. Sí, terco. Terco, muy terco. ¿No Y cuando era niño, era... El, si, si tú tendrías un grupo grande de niños y tendrías que escoger, ¿cuál puede terminar ser un gran santo sabio? Budista, jamás escogerías a Marva Chiquidoc. Él sería el último, el menos probable. Y sus padres tenían mucha ansiedad por él, por su mal conducta. Era salvaje, salvaje inteligente, que es aún peor, ¿no? Muy, sí, sí, muy travieso, muy difícil. Y, como, y no sabían qué hacer con él y ellos ya aún sin tener acceso a buenas enseñanzas ya sabían que ellos tenían esta idea de que nosotros no somos capaces de adiestrar este niño salvaje el único que puede adiestrar un niño así es el Dharma. es el único y le entregaron a un maestro de Dharma y empezó a aprender leer los aprender a leer y aprender un poquito de Dharma y llegó un momento en que él surgió un gran anhelo de conocer la lengua sánscrita y en este momento histórico ya había el, un traductor muy importante y esto era la época del traductor porque ir y acceder a esta sabiduría que había en la India necesitas conocer idiomas no existe lo que tú necesitas en tibetano y tú no vas a llamarle a un traductor para ayudarle a entender lo que es. necesitas tú aprender y en esta época había dos traductores muy, muy claves en la historia para, para la historia del budismo tibetano. Uno era Marpa y el otro eh, era eh, Rokmi, que, eh, Rokmi, perdón, Rokmi, que era quien fue a la India y acumuló o, o trajo para Tíbet las transmisiones y linajes que él pasó a los fundadores del linaje Sakya en ese momento en la historia de Tíbet tenemos el linaje Nima, ¿no? Esto que quiere decir la antigua y después en este momento no tenemos otros nada más esto y estos ¿no? individuos aquí y allá enseñando pero nada más ¿no? Incluso el nombre Nyingma solo viene cuando hay un nuevo, así que ni, la, ni había este concepto. Tommy ¿No? era quien trajo de la India las enseñanzas, las iniciaciones, las instrucciones, los textos que formaron como la, la semilla que crecieron en el linaje Sakya era, quien, era el, el vínculo entre India y el linaje Sakya y él estaba dando él había ya regresado de la India y estaba viviendo en esta parte al extremo oeste de Tíbet dando aceptando discípulos y esto era el patrón, tú vas a la India tú recibes todo lo que hay, tú vas a recibir como acumulas textos. Textos físicos. Y lo traes para Tibet. Y después. Traduces si eres capaz de traducir. Y transmites. Y esto era. Nosotros sabemos que había. Indios. Grandes maestros. Llegando a Tíbet Pero crucial era. Al revés. Que tibetanos. Fueron para la India. Y ya había ya un movimiento así ¿no? Rinchen Sango, un, in, ma, un traductor increíble fue enviado a Kashmir a la India para, para aprender con un grupo de creo que eran 21 y el rey escogió de los, las familias en este reino escogió muy como conscientemente niños que él vio como inteligentes, capaces fuertes que él pensaba iban a poder convertirse en traductores y envió estos 21 creo que eran 21 eh, niños para para aprender en la India y nada más, dos regresaron dos o tres dos o tres entre los cuales eran Richard Sang. era muy muy difícil Físicamente, la diferencia entre el clima de Tíbet tan seco, tan fresco, bajando para el, el plains. Llanos. los llanos, completamente húmedos y cal, como infernales, tan calientes para los tibetanos, muy, muy, muy calientes para el cuerpo muy, muy difícil y además el viaje, no hay, no hay coches, no hay, no hay caminos que tú puedes ir en un carro con un caballo, nada, tenías que ir a pie y en general tú vas y como ahora los tibetanos refugiados van por los mis, las mismas rutas, ¿no? En el, mejor en el invierno, mejor, porque se congela el río y tú puedes pasar por lugares no tan altos, pero cuando pasas por el invierno hay toda la nieve. ¿Sí? Y muchos, muchos de los que vemos ahora cuáles son las condiciones, que cuando ahora tú tienes tu Polar Tech y tu, todo esto y tú pasas, pero aún así perdiendo dedos y terrible, es un viaje muy, muy físicamente un desafío enorme. Así que era muy, muy difícil estos viajes. Y eh, Marpa le dijo a sus padres que yo quiero aprender sánscrito. Y bueno, al menos nos dijo que quiere aprender algo y no que quiere romper algo no sé qué, ¿no? así que ellos muy contentos le, le envían a estudiar sánscrito con Rok, ¿no? al extremo de, del Tíbet es un viaje largo llanos muy muy vastos eh, pero secos y frescos y, ¿no? y pudo, pudo llegar eh, Marpa pasa tres años aprendiendo sánscrito y otro idioma coloquial porque sánscrito es nada más un, un, un, un idioma de los textos. Tú no hablas con nadie en sánscrito. Es como aprender latín. ¿No? Te, cual, tú, te cualificas con latín aprender la como leer escrup, escritura, ¿no? Religiosa, pero tú no vas a poder ¿no? preguntar ¿dónde está el Vaticano? ¿No? Así que necesitaba ambos. Um, más que uno idioma. Y tenía base y fue, pasó tres años con todo. Pero también había una dinámica que no das muy fácil acceso a los textos. Tú lograste tener los textos con este viaje tan difícil y tú vas a escoger muy cuidadosamente a quién tú transmites lo que tú recibiste. Y... Eh, Drogmi eh, negó de, uh, de permitir que Marpa leyera sus textos, los textos que él trajo de la gente. Y Marpa estaba practicando el Dharma ya, pero todavía tenía su carácter y esto para él era inaceptable. Y cuando él iba pa para ver un poquito cómo era cómo la, la idea, cuando Marpa fue para estudiar con Jogmi él trajo con él oro y riqueza pero trajo, trajo eh, cajas y cajas de papel y tinta la orientación hacia textos textos, textos, dame algo escrito para él ¿no? el texto como herramienta de transmitir era muy muy apreciado y esto era su ofrenda para rocky una ofrenda muy valiosa pero tenía sus tres años aprendió bastante regresó a la familia y la familia bien contenta ella conoce idiomas todo muy bien pero Marpa que él dice a los papás yo necesito mi herencia porque me voy para la India y ellos como, tú puedes tener tu herencia aquí mismo y tú ahora tómate discípulos, tú ya puedes, tú sabes idiomas, tú puedes ya enseñar y ¿no? quédate aquí con nosotros, te va a caer muy, todo muy muy bien. Y era cierto, simplemente conocer sánscrito, él hubiera podido quedarse allá y tener una vida muy cómoda dando clases de un idioma que muchas personas en esta época quisieron aprender, ¿no? Marpa tenía un amigo, un compañero en el área y los dos se pusieron muy muy firmes con las familias que no queremos y vamos a ir ¿no? y este, esta cualidad de ser muy terco creo le ayudó en ese momento porque él insistió, insistió, insistió y para las familias no es que tú vas para la India tú viajas digamos dos meses y regresas sino tú vas para entrenarte en este camino y no se sabe cuándo tú vas a regresar y además todos los desafíos los peligros, los ladrones todo lo que había en el camino nadie quiere que sus hijos aceptan esto como su tarea en la vida y sus padres hicieron todo lo posible pero finalmente era obvio que él iba o él iba así que le dieron su herencia su amigo no logró convencer a su familia o retrasó en el último momento lo probable es que él era lo razonable decidió de no huir pero para Marpa no importa, él fue. Y era un camino, ya podemos imaginar, esto lo vamos a dejar por la imaginación, por falta de tiempo. Eh, y él fue eh, viajando. En el camino, eh, él no logró, eh, no logró convencer a su amigo de ir con él. Pero en el camino, mientras estaban pasando la, los picos y, y, ¿no? y pasando por todos los caminos, eh, él encontró otro tibetano, otro joven, que también tenía ganas de ir para la India y, y, ¿no? y encontrar, encontrar maestros, conocer, tener textos ¿no? y convertirse en traductor. Y este, este chico se llama Ñ. Ñ. Ñ. Ñ. Ñ. Ñ. Sí, eso era su nombre. Y, ¿cómo lo...? Si digo Ñ, ¿se oye? ¿Sí? ¿Sí? Ñ. okay Entonces él fue con este, este amigo. Y ese amigo le dijo... Eh, eh, recuérdense es una es una sociedad con mucha jerarquía con ¿no? muchas clases era básicamente una sociedad feudal en este momento cuando el rey se fuera como un feudalismo básicamente y este año decide que él propone a Marpa eh, mira si tú no tienes tanto oro como yo, a lo mejor tú puedes eh, servirme como sirviente en el camino y yo te pago tus gastos de camino y Malpa se pone a pensar y dice más oro tengo más tiempo puedo quedarme en la India estudiando y recibiendo enseñanzas y más ofrendas voy a poder darle a mis maestros, a mis gurus y dijo pues sí y acce, este terco, este, ¿no? Dijo que sí. Y él aceptó de ser el sirviente y viajó sirviendo a este ñueda. Ellos llegan a Nepal, primero llegan, ¿no? Bajando, llegan primero a Nepal. Nepal todavía es poquito alta, más fresco que que India tal cual, pero sí, es un, como mucho, mucho más caliente, mucho más húmedo y ellos deciden, hay que parar aquí para darle el cuerpo, tiempo de recuperar de este viaje y de acostumbrarse a la clima antes de ir al monzón, a este calor en la India. Y más viaje muy exigente físicamente. Así que quedan en Nepal. Y también es oportunidad de seguir mejorando su sánscrito. Y también eh, su, sus idiomas coloquiales. Los idiomas de, de, de la India del Norte. Que eran crucial para hablar con los maestros. Y Malpa y Nye se quedan en Nepal un tiempo. Y en un momento eh, Mar, dicen, Marpa oye que dos discípulos de Naropa están dando clases, están dando instrucciones. Y cuando Marpa oye el nombre Naropa, algo para él despertó y él, yo necesito conocer este Naropa. Yo necesito ir, yo quiero conocer sus, sus yo quiero saber quién es y voy a, a estas pláticas. Así que Nú y Marpa van juntos, no es Naropa, son dos de sus discípulos, pero están practicando y enseñando, discípulos como bastantes mayores, señores mayores, y están dando pláticas, no sé si iniciaciones, pero instrucciones, pláticas de dar y Marpa y Nyevan, y ahora otro otro como ejemplo de cómo era ser un tibetano en este entorno. ¿No? Tú vienes de otra cultura. Tú tienes otra otra otra ropa, otra comida, otros costumbres, otra manera de moverte, distinto y Marpeñuy se acercan, y los otros, los demás, se dan cuenta que son tibetanos, y dos entre ellos, dos de los discípulos en esta comunidad dicen, mira estos tibetanos, son como animales, ¿no? Y ellos estaban contando que los tibetanos no van a saber su idioma, pero ellos ya sabían Suficiente para entender qué estaban diciendo y Ñe, se pone completamente tenso y orgulloso y se, no sale pero se da la espalda a donde están dando las enseñanzas, él se siente escuchando pero no sale mientras para Marta no importa yo quiero escuchar lo que me dice ¿No? y para los tibetanos en la India llegaron y en la cultura india, la cultura, cultura india, el sistema de castas, tú si no eres indio, ni siquiera tienes casta, eres automáticamente baja casta, fuera de casta. ¿no? Y si además no sabes cómo actuar, por ejemplo, tú no sabes que no puedes tocar como papel con tu mano izquierda, no puedes hacer esto. Si no sabes si lo haces, tú eres como. es barbarico, es terrible, ¿no? Y esto era la, como la dinámica. Y los tibetanos, como apenas, casi. bueno, creo que quizás una excepción, pero en general, ningún tibetano logra ser un abad o un maestro en la India. No importa cuántas cualificaciones tienen los indios, no van a ir a recibir enseñanzas de él. ¿no? Por, por el prejuicio que hay cultural. ¿no? Parte de la sociedad que no imaginan que alguien, un extranjero, puede venir aquí, tener nuestro Dharma y lo realizar hasta el punto que él mismo puede difundir lo que sí era para ellos ok, es de autorizar un tibetano y tampoco muchos unos cuantos tibetanos quedaron autorizados a transmitir el Dharma en su país, ¿no? entre ellos Marpa así que se quedan tres años en Nepal adaptándose, mejorando sus idiomas ¿no? recogiendo el dharma que pueden, pero básicamente idioma, idioma, idioma ¿Sí? y esto es muy, una visión muy largo plazo después llega un momento en que Marpa ya quiere conocer Naropa quiere, quiere conocer su guru ¿Sí? y Naropa en este tiempo era uno de los maestros principales del monasterio Nalanda que era un monasterio universitario, era un gran centro de eruditismo y práctica budista en esta época ¿no? que es uno de los más grandes que había y estos dos discípulos de Naropa le dan una carta de presentación para eh, llevarle a Naropa y y Marpa van juntos viajando para Nalanda en la India Llegan a Nalanda y resulta que Naropa ya se había ido porque, porque había decidido que lo que recibe de los textos era nada, él necesita tener logros dentro de él y encontró un maestro que él vio que le puede despertar esto y dejó todo su posición. Sus discípulos, su reputación, sus privilegios, todo le, lo dejó y se fue con los salvajes para el, el bosque para practicar. Y yo cuando oyó esto, dijo: Yo no voy a seguir un maestro así. Y y Marta en este momento ya se despidieron. ¿Sí? Se despidieron por un tiempo, porque. Marpa dijo no me importa esto yo quiero saber que, que él sabe esto es lo que yo quiero saber y Marpa siguió y encontró a Naropa Naropa eh, lo aceptó muy muy pronto como su discípulo y el maestro de Naropa mismo su lama Tilopa le hizo pasar por eh, ¿cómo se dice por Trials? pruebas pruebas pruebas muy muy difíciles físicas pruebas no tilopa a naropa sí y naropa sufrió mucho para recibir tenía que pasar por mucho para poder recibir las instrucciones de su guru pero naropa al ver a marpa dijo llegó mi regente y podemos imaginar que Marpa, al haber logrado llegar de Tíbet a la India, ya había pasado por tantas pruebas que ya la purificación necesaria ya era hecha. Podemos imaginar. Así que Naropa acepta a Marpa, y el primer año que Marpa está estudiando, estudiando con Naropa, Naropa le enseña el Guya Tantra. ¿Tienen aquí, han recibido esta iniciación aquí, esa mayor Tantra? No, es, es muy, muy alta y un año, esto era lo que recibió en el primer año, recibió la iniciación, las instrucciones y se puso a meditar, meditar, meditar, meditar práctica, práctica, práctica. Hasta tenía logros, tenía logros de esta Tantra y después, pide a Naropa de darle una siguiente serie de enseñanzas que era Hebarra y este linaje de Guya eh, Tantra que Marpa recibió de Naropa luego cuando Marpa llegó al Tíbet era él quien difundió el linaje de esta Tantra que ahora está transmitida por el linaje Kagyu y por el enaji que lupa. Así que cuando reciben una iniciación de Samaya Tantra en la tradición, o sea, Cagliol, o sea, que lupa, este mapa. Esto es el fruto de su primer año en la India, que ya vamos, ¿cuántos son? Un milenio después, nosotros seguimos teniendo la oportunidad de aprovechar. ¿No? Esto era su primer año común. Con Naropa. Después va a Naropa y dice: Ahora yo quiero aprender Jevacha Tantra, otra Tantra, Jevacha. ¿Mm? Naropa le envía a Gnana Garba, a otro maestro. Él va al otro maestro, recibe de este otro maestro instrucciones, iniciaciones y hace las prácticas cuando tiene realizaciones. Solo cuando tiene las realizaciones regresa a Naropa, presenta sus realizaciones y pide, ahora yo, yo me gustaría tener indiciación y e instrucción de Mahamaya, una deidad tántrica. Entonces Naropa le envía a Cucuripa Y otras, esto es otra historia de, de lo que, que él tenía que pasar para llegar Recibir estas enseñanzas de Cucuripa, de verdad, increíble. Eh, pero es cuento para otra hora de cuentos, porque es otra hora de cuentos eh, Regresa de haber logrado recibir todo de Cucuripa, regresa y quiere ahora Mahamudra. ¿No? Lo que, él, él domina una enseñanza y qué hay más allá, y qué hay más allá, ¿no? No queda como, así ah, si yo tengo esto, déjame como disfrutar, sino, y como más profundo, y más, y más, ¿no? Porque, no sé si es por qué, pero al haber escuchado que él es el regente, es obvio que él necesita tener todo para transmitir, para regresar al Tíbet. Y desde el principio su intención era regresar al Tíbet después. Cuando pide enseñanzas de Mahamudra, Naropa le envía a estudiar con Maitripa. Y él recibió todas las instrucciones de Mahamudra que Maitripa tenía. Practicó, practicó, practicó, practicó. practicó. Y cuando tenía logros, regresa. Pide otro ciclo de enseñanzas, el chatupita. Y esto, para recibir estas enseñanzas, Naropa la envía a una mujer practicante, una yogui, una aquí básicamente. Estudió con esta mujer, recibió las instrucciones, la iniciación, y práctico, práctico, practicó Regresa a Naropa, y después cuando regresa a Naropa, Naropa siempre le pregunta, ¿y qué? Y, y le, como da, como... Un examen, especie de examen, ¿no? informal, qué, ¿qué aprendiste? ¿No? Y en esta cultura, la cultura de, de los Mahasidas, porque en Europa era Mahasida, ¿No? en esta cultura, la práctica era de cuando tú tienes una realización, ¿qué haces cuando alguien tiene una realización? La fiesta. Y la comunidad se junta. Y se, se fiestan. ¿Fiestan? Festejan. Se festejan juntos. Y hay comida. Y hay que tomar. Y hay cantos. Y los cantos son espontáneos. Cantos espontáneos. En que tú compartes tu realización. ¿No? Y estas... Fiestas colectivas. Esto es lo que nosotros supuestamente estamos haciendo cuando tenemos tzok. Tzok traduce la palabra gana, gana chakra, es la palabra en sánscrita por una fiesta de la comunidad. Fiesta comunitaria, básicamente, fiesta comunitaria. El, ciclo de la, el círculo de la comunidad se junta y festeja ¿Mm? y tenemos toda una colección de cantos espontáneos de Marpa que él ofreció y esto era su manera de ofrecer lo que él mismo recibió le ofrece ¿no? a Naropa ¿por qué? porque aunque él llegó a la India cargando oro para ofrecerle a los maestros lo que la ofrenda mejor que puedes ofrecer tú tu maestro son logros de lo que tú recibiste las enseñanzas que tú mismo recibiste así que ofrece los cantos a Naropa, ofrece sus realizaciones y cuando él ofrece sus realizaciones y Naropa también canta todos están ofreciendo, expresando sus logros, sus realizaciones, su entendimiento espiritual. Entonces, Marpa se, se da cuenta que, ¿por qué me enviaste a tal y tal maestro? Tú tienes todo. ¿Por qué yo tenía que ir? ¿No? Lo que Naropa muy, muy hábilmente estaba haciendo era asegurando que Marpa tenía varias perspectivas. Varias, varios linajes, ¿no? una riqueza de, de, de linajes, de maneras de practicar, de ver, de comentarios, ¿no? juntándolos. Y una de, de las características de las enseñanzas de Marpa, y se ve en los textos que tenemos de él, es que cuando él da un comentario sobre una práctica, él puede decir en tal y tal comunidad no así lo explican pero en tal y tal comunidad esta es la manera de explicar esta, este punto y tú vas, vas ves varias perspectivas ¿no? y esto da un sabor completamente antidogmático ¿Cómo tú puedes ser dogmático cuando tú estás diciendo mira hay esto es la práctica que hacemos y unos tienen logros haciéndolo así, otros tienen logros haciéndolo así. Así tú lo puedes entender, así tú lo puedes entender y ambos son válidos. ¿no? Es válido porque tienes logros. No es válido porque está de acuerdo con este comentario. ¿no? Y esto es una de las características de lo que Marco transmite. Gracias a la habilidad de Naropa de hacerle tener, conectar con muchas comunidades. Finalmente y después recibe los, las seis yogas de Naropa, recibió otra serie de, de enseñanzas de Mahamudra y llega el momento en que su oro se está acabando. ¿No? Y tú. No vas a poder regresar a Tíbet si no tienes recursos. Así que para él llegó el momento. Marpa había pasado 12 años en la India. ¿No? Sin no, internet, sin poder enviar cartas para la familia nada. 12 años se fue y se puse a practicar y meditar. Y, y como por casualidad, en los textos sánscritos dicen que para de verdad conocer, de verdad saber el sánscrito, necesitas 12 años. Y Marta cumplió sus 12 años y ya estaba pensando en salir, ¿no? y pidió las bendiciones de Naropa para poder salir, diciéndole a Naropa que yo voy a volver él quiso seguir pero el oro se estaba acabando hay que regresar y en esa época Marpa se encontró con Nye, ya recuerdan, el amigo con el que había viajado desde el Tíbet y decidieron que iban a hacer juntos el viaje de regreso pero Nye empezó a pensar aunque yo tengo más oro parece que Marpa aprendió mucho más que yo y le surgió envidia, pensamientos muy negativos. Nieu iba viajando con otras personas que le iban cargando todo el equipaje, mientras que Marpa cargaba lo suyo. Y entonces Nieu le dijo en algún momento yendo en el barco, no es apropiado que nosotros, los grandes traductores, estemos cargando bultos de equipaje. Deja que uno de mis ayudantes lleve el tuyo. Y Marpa aceptó, pero después Nye llamó a este ayudante en secreto y le sobornó para que dejara caer el equipo de Marpa al agua. Haz que parezca un accidente, le dijo. Así que cuando iban en el bote en la mitad del río, Gajes, que es un río muy ancho y profundo, el ayudante arrojó las cosas de Marpa al agua. El equipaje donde estaban todos sus textos, libros que él mismo tuvo que copiar a mano, todos sus manuscritos de Dharma, y no hubo forma de recuperarlos, se hundieron. Imagínense ese momento para Marpa todos sus libros de dharma perdidos. Es una pérdida terrible, casi como perder la vida. Y Marpa, conocemos su carácter. Marpa se siente un poquito como no tan cómodo. ¿no? <risa> Pero sí, y estaba empezó, empezó a surgir Su coraje Y se acordaba De su maestro de su ropa, Y logró quietarse Y cuando llegan al otro lado Marpa, bien inteligente se dio, se dio cuenta que esto No era un accidente Y habló con el portero Y el portero le dijo y él dijo a Ñe, que yo sé que tú hiciste. ¿no? Yo sé que fuiste tú. Y Ñe le dice, no, no, perdona, pero tú sabes, ¿no? Cuando llegamos a casa, yo te doy de préstamo, tú puedes copiar todos los textos que yo tengo, ¿no? Y, pero que no le digas a nadie que yo hice, ¿no? Y Marpa le mira a Ñe y dice, lo prefiero lo que yo tengo aquí en mi mente que tú tienes en tus libros. Y, con, y yo no voy a decirle a nadie. Y así. Y esto era también un logro de los 12 años. Sigue y ya no, ya no son hijos, ¿no? desp pero después en sus viajes en Tíbet, Marpa una vez visita la casa y, y no le deja copiar sus hijos, <risa> tampoco. Marpa regresa, regresa a su casa, primero mientras estaba eh, acercándose a su tierra natal, Está visitando todos los que le han dado eh, hospitalidad, sí, con hospedaje. hospedaje en el camino. Y ahora está repagando su bondad, dando enseñanzas, dando enseñanzas, dando ah. enseñanzas. Y empieza a acumular discípulos y regresa a, su, a donde él vivió y va a la casa de la familia. Han pasado 12 años su mamá y su papá. Los dos habían fallecido en estos años y no volvió a poder reparar la bondad de su familia de saber que lo que un niño como él necesita no, no es el lástigo, sino el dar. Pero Marpa en este tiempo está dando enseñanzas, indicaciones y está recibiendo ofrendas y en un momento dado él decide, ok, ahora ya tengo suficiente, oro regreso para la iglesia y sí. y no sé, no, no, no te puedo contar y en este momento, en esta fase él ya, por ejemplo este su discípulo Moctun quien le ofrece en la obra de Milarepa es uno de los eh, discípulos principales, ya Marpa y, y Molten, este discípulo ya ha tenido un vínculo en este tiempo. Y Marpa vuelve para la India y otra vez, esta vez logra regresar con sus textos y se pone, después de esta segunda visita, se pone a traducir. Y traduce, y traduce, y traduce, y traduce. Y en el canon tibetano tenemos dos tipos de textos. Los discursos directos de Buda y los comentarios indios. Y en este canon de comentarios indios tenemos varios traducidos por Marpa. ¿No? El fruto de, de su labor durante esta, después de esta segunda visita, este segundo viaje para la India, eh, es cuando él conoce a Milarepa. Marpa regresa y se casa. ¿no? no era un camino, él no estaba tomando un camino monástico. Se casa ¿no? y se pone a sembrar el terreno que él tenía y él estaba viviendo el Dharma como parte de la vida parte integral de la vida y transmitiendo transmitiendo las enseñanzas de, de Mahamudra las enseñanzas de las yogas de Naropa todas las tantras transmitiendo transmitiendo en un momento Milarepa tiene un sueño y ¿Qué? en este sueño que Milarepa que ya era discípulo de Marpa. En este sueño que mira de Patu, él tenía el sueño que unas daquines se le acercaron diciéndole que tú necesitas, tú debes de recibir las eh, en, las instrucciones de Powa, de tal y tal linaje, tal y tales instrucciones. Milarepa no sabe nada de esto, no sabe sánscrito, no sabe idiomas, nunca ha ido a la India. Va a preguntarle a Marta y Marta tampoco tiene estas instrucciones, no tiene este linaje. Ni siquiera, creo, no estoy seguro, pero ni siquiera había escuchado que existe este linaje. Pero su discípulo principal tenía un sueño que necesita tener estas instrucciones. Y Marpa ya muy mayor de edad, con familia, con todo, él decide que él regresa a la India. Y da Mema, su mujer y toda la familia, dice absolutamente no, mírate, como tú vas a la India, no eres ya joven, ¿no? Como tú vas una tercera vez a tomar este viaje, Modo. ¿Sí? pero también conociendo su carácter tomaron el oro ¿no? y la riqueza y lo escondieron y no ¿Sí? pero esta determinación y esta entrega completa en cual no le importa lo más importante es de cumplir esta función que Naropa le había designado de transmitir el dharma en tíbet. Y Marpa insiste, insiste, insiste, insiste. Y finalmente hace un tercer viaje para la India. Para eso. Lo hizo. Lo hizo. Llega a la India y todo el mundo está diciendo que Naropa ya no está, y en los textos no queda muy muy claro si había fallecido o si estaba en un estado medio retirado o haciendo otro nivel de práctica, pero todo el mundo dice que ya no, ya no vas a, ya no está, no, no vuelves a ver, y Marpa insiste que no, que yo, yo no tengo que. Y se, se siente en los cantos este anhelo de ver el rostro de su guru una otra vez. Y era obvio que no, no era solo recibir la transmisión, sino este anhelo otra vez estar con su guru. ¿no? Que le había motivado. Y está en la India y está buscando, ¿no? buscando, buscando, buscando. Y después de, ah, como de, de pie, andando por todos lados, buscando Naropa, ¿quién oyó ¿Tú escuchaste algo? ¿No? Y por fin, él alcanza a encontrar a Naropa, esta tercera vez. Y encontró Naropa. Y esta fase, esta última estancia de marta en la India, era una época de, de enseñanzas muy vivenciales. Y Marta ahora tenía todo el oro que tenía y él quiso ofrecer este oro a Naropa. Ahora, cuando estaba en menos principio de, de su carrera como traductor, cuando estaba en Nepal, él había los eh, discípulos de Naropa le habían preguntado, habían como guiado ¿no? ayudado y Marpa comentó que yo no tengo que yo no soy quien tiene mucho oro, yo es quien tiene más oro ¿no? y ellos dijeron entonces Naropa es el maestro para ti porque nadie más te va a cuidar como Naropa cuando tú ni siquiera tienes nada ¿No? pero en ese momento Marpa ya luego de los años estuve dando, dando enseñanzas, había recibido ofrendas y quiso ofrecer este que tenía. tenía muchas, muchas ganas como de, de, de ofrecer de, de, con todo el agradecimiento ¿cómo, cómo mostrarlo y esto era una forma y Naropa no no, no, no, no. y Marpa sigue insistiendo, insistiendo y finalmente Naropa dice bueno dámelo y acepta el oro dice, ok. y lo, lo tira en el bosque y Mampa no se siente como se acordó todos los esfuerzos que tenía que hacer no y todo lo que no todo el tiempo que le costó ahorrar este oro y se sintió triste en la ropa de mira no tú crees que yo quiero oro mira si yo quiero oro todo la tierra es oro y Naropa toca la tierra y en este momento Marpa comparte la visión de Naropa que toda la tierra es oro Otro, en otra ocasión tenía mucha cercanía y estaban como en un encampamiento, viviendo en un, en un lugar, en un bosque, no, no sé dónde era. Y estaban durmiendo los dos. Y muy, muy temprano, Naropa emana un mandala de Jebacha. Y despierta rápido a Marpa, diciendo, mira, el mandala de Tullidan llegó aquí, míralo. Marpa queda con la visión. del ver el mandala resplandeciente en el cielo. Y Naropa le pregunta a Marpa, ¿a quién vas a postrar? ¿A mí o al mandala? Y Marpa nunca había visto este mandala. Y hace postraciones al mandala. Y Naropa absorbe. La emanación, le dice: Tú no quisiste postrarte frente a mí, quien tú ves todos los días, pero sí, Nico, tú no ves esto, tú te equivocaste. Y Mar va a entender que sin la bondad y el, el cuidado del burro, sin el burro. No habrá acceso al mantra. Y Marpa se puso a contemplar esto. Una enseñanza muy, muy vivencial. Y literalmente se enfermó. Con ar arrepentimiento. Entender cómo era que yo no sabía esto. Y literalmente. Y era enfermo, enfermo, enfermo. Y Naropa les tenía que cuidar. Y curar. Pero finalmente el tiempo ya se, se había acabado era el momento de regresar de despedir y Marpa se despide con su lama de la ropa y regresa para Tíbet. y su vida tenía su duración de vida tenía 85 y cinco. que es una vida muy larga y Marpa con su determinación de sobrepasar todos los obstáculos obstáculos físicos, obstáculos todos los obstáculos que hay ¿Sí? su carácter de hecho se convirtió, convirtió en beneficioso para él en su camino ¿Sí? y regresa a Tíbet Traduce todos los textos cuida, cuida cuida de los discípulos y por la habilidad con la cual él cuidó a Milarepa tenemos Milarepa el producto de la habilidad de Marpa ¿no? del vínculo kármico que tenían los dos y todo el Dharma que él había recibido Marpa transmitiendo a Milarepa, a otros discípulos también, pero de Milarepa, a Gampopa, Gampopa, Dusum Kienpa, del primer Karmapa también a Pablo Drupa, a varios discípulos, y ahí vamos. Y esta, esta entrega, este, este sacrificio, porque eran grandes sacrificios que él hizo resultan en todas las prácticas que tenemos, ¿no? Todo, todos los comentarios que tenemos y también toda la inspiración que tenemos al ver qué transformación es posible ¿no? a de verdad permitirte adiestrar. Por